El contacto que tenemos fue con Katia y viene con la idea de un proyecto muy novedoso, que había algo que, que de pronto ella quería hacer y, y bueno, me habla de que lo iba a hacer con Omar, obviamente. Me acuerdo de la forma de hablar, de, de algo que iba a existir y que, bueno, yo no entendía muy bien que, que, que era la imagen, no, no, no, no la podía visualizar. Era una, un despertar de, de, de, de, de gente que había dormido eh, los años de la dictadura o había sobrevivido los años de la dictadura. Los proyectos sonaban muy interesantes. ¿eh? La mezcla de cultura, la cosa abierta, tener espacio para las artes, eh, mezclar pintura, eh, concursos de baile. El nombre de Cemento se le ocurrió a Helmut Sieger, que es eh, el mejor amigo de Omar. Eh, porque digamos, la concepción del espacio purista, digamos, del material mismo. Nosotros veníamos de New York City, ¿no? que era todo con mucho espejito y con mucha lucecita, y con toda la cuestión. O Mao Mao, que era todo chifón y también... Esos eran los lugares que había. ¿no? Con esa estética, digamos. Y, nos, y, y la idea, la concepción inicial de cemento era como una cosa despojada del material puro. ¿no? Y nos metimos a hacer una obra. E hicimos una obra importante. Porque eh, hicimos toda la caja acústica de cemento, que era la parte de atrás. Entonces entramos con tractores, con excavadoras. O sea, fue piso flotante, paredes de 45, eh, o sea, era verdaderamente una obra. ¿no? Y era el lugar también que... Tenía esa especie de pareja también muy peculiar como, como dueños, ¿no? Eh, era por un lado algo así como la bomba sexy de, de la tele, eh, que era Katia Aleman, pero una, una bomba sexy como particular también, ¿no? Como con un, un halo de misterio que no se llegaba a, a entender del todo. Y el loco, ¿no? que era eh, Omar Chabán, ¿no? Un, un loco que venía, supuestamente, del mundo de, del arte y del underground, pero del que tampoco se sabía demasiado. Y buscábamos socios, pero nadie quería poner un mango y todo el mundo decía no ese lugar es enorme. y no va a ir nadie. Nadie. Esa plata no la van a recuperar nunca. Nadie se prendía. Y, bueno, ¿qué remedio? Seguir. Así que seguimos. Fue, se construyó el escenario, se construyó eh, toda la caja acústica esa enorme con todo ese lugar que había como un túnel, viste que pasaba y toda la parte de adelante era con gradas y la barra esa larga porque la idea era un poco de que hubiera eh, dos espacios ¿no? un espacio para bailar y para turdice y para escuchar música al palo y otro espacio que es escuchar a la música un poco más de fondo y uno pudiera hablar Si vos me preguntas qué, cuando Katia aparece con el proyecto, cuando nos reunimos con Omar, por ahí el proyecto, ¿qué era más rentable? Y seguramente de, de, no era cemento. O sea, si vos ibas a hacer un cálculo de rentabilidad, que es el que hace el que pone la estación de servicio, el estacionamiento o el edificio, este, está, haciendo, está haciendo un cálculo de rentabilidad. Si vos querés hacer un cálculo de hacer algo que te dé satisfacción que pueda permitir un desarrollo muchísima gente, que sirva a la cultura y que con los años quede como un grato recuerdo, tenés que apostar un proyecto como cemento. Es una postura ideológica. Finalmente llegamos a inaugurar y ahí vino la inauguración de Cemento el 28 de junio de 1985. Discoteca Cemento. Estados Unidos, 1238. Jueves, viernes y sábados a las 23. Te esperamos con tu pareja. Yo venía de muchas épocas grosas y eventos importantísimos, pero la inauguración de Cemento fue el, el más fuerte que yo viví en mi vida y fue en Argentina. La inauguración fue un día de, lluvia, de mucha, mucha lluvia. Eso es lo que me acuerdo. Mi hermano se sube al tinglado, que era muy alto. Era, me acuerdo, eh, chapas de fibrocemento. Entonces, eh, se subió al techo mar, me acuerdo, onda ¿viste? Se subió ahí a luchar contra el universo y contra las tormentas. Se sentía el Hamlet frente a la tormenta, que se abría, se despejaba y... Lo mágico de haberse despejado y de haberse abierto esa tormenta es que podía, podía haber ese evento. Eh, y el primer tema que sonó fue And Two Sisters, eh, Rumi Coca-Cola. Yo, justamente vivía cerca de Cemento, pero por una pared sin ningún tipo de nada, me costó encontrar. ¿Dónde es Cemento, el boliche de Omar, nuevo? Porque era Cemento o discoteca. Entonces, vos, ¿qué tenías? Armadas las discotecas en tu cabeza como en esos tiempos. Qué espejos, que decir, bueno, acá los sillones, que la comodidad, que era un lugar, dijeron era el más grande de Buenos Aires. Entonces, a lo mejor, mucha gente venía a buscar eso o a ver eso. Y se encontraban que no había nada de eso. Cemento era un espacio, como decía, minimal. O sea, no había... Eh, eh, mi hermano decía, cuando lo, lo, lo diseñó, dijo, no quiero como esas discotecas, o sea, las discotecas clásicas, que uno estaba acostumbrado a ver o lo que sea, que había espejos ningún espejo era toda una cosa entrabas así sí era una cosa como a ver eh, grandiosa demasiado así un espacio abierto como muy grande la primera etapa es la etapa Katia donde Cemento era una discoteca un espacio pensado como un espacio medio neoyorquino medio andy Warjolesco, donde había performance, muestras de arte, eh, instalaciones. las particularidad es que pasaban en la música que a uno le gustaba, o sea, el punk 77, New Wave, y estaba como en pleno auge todo eso que la gente le decía todo lo dark. no? Cure, eh, Bauhaus, Echo and the Vaniman y cosas así. Y a la gente que estuvo, que eran miles, les pareció algo maravilloso. Es como que hubieran descubierto una meca, al fin tenían en el sentido menos estricto, pero totalmente liberto, una familia cósmica. Eso lo logró Cemento, mezclar la gente. No había derecho de ambición, estaba buenísimo. No había VIP. Era un boliche muy raro porque todos entraban. Todos podían entrar y podían ir como quieren, vestidos. Y no había... Estaba genial. Nosotros teníamos antes un bar que se llamaba Café Einstein y era un bar chiquitito, y bueno, nacieron muchos conjuntos, los tuis, Sumos, o estéreo, un montón de conjuntos. Y entonces dijimos, bueno, tenemos que crecer y ahora con la democracia hacer un lugar grande, grande, grande, para que la gente se desparrame en el espacio, para que pueda hablar, eh, bailar, comer. comer. Todo como si fuera onda para viejos, no, no para la juventud, sino para, como para gente grande. Y bueno, funcionó, la gente se divierte mucho y ve que es esta la onda. Basta de lugares con oscuros, con luces agresivas a la vista. La cosa es explayarse en el espacio y. Bah. Encontrarse, hacerse amigos. Working for the en los 80 también, en la época en la que yo empiezo a ir a cemento, también tenía. Eh, tenía como un aura de riesgo alrededor, porque vos sabías que, que la policía estaba siempre. Todavía estaba muy fresca la dictadura y todavía eh, los, los hábitos policiales, bueno, no habían cambiado demasiado. En ese tiempo, la policía venía con, claro, con su carga dictatorial, con tantos años encima, y no había comprendido muy bien. Había como un mundo dentro que inauguraba algo y fuera este, la policía que no entendía, tratando de llevarse gente que para ellos estaban disfrazados no entendía que la gente estaba expresándose, no estaba disfrazada. Estamos hablando de la democracia. Eh, había una persecución muy fuerte con los pibes. Y no por los pelos largos, por el hecho de estar deambulando en la noche. Entonces, estar adentro de un boliche siempre era mejor que estar afuera en la calle. Había una cosa también atrás, yaciendo lo político, cuando Cemento es un Estado poético. Cemento inaugura la, la, la, la, la, Es la capital de, de, de los sueños, ¿no? Eran los, esos tiempos viste que, que, que recién se había... La, la gente estaba muy convulsionada. ¿no? Y Cemento fue como el lugar que rompió tabúes. no Cosas que, que pasabas o que veías en cemento no lo veías en ningún lado. que es realmente el primer germen de, de la democracia de lo que van a ser estos, no quiero decir centros culturales, pero eh, estos lugares donde cualquier expresión artística eh, tenía lugar. Tanto Katia como Omar tenían ese open main, que, que era todo... eran Vos sos esto, vos sos esto y vos sos esto. No, son todos iguales. ¿Entendés? O sea, que vos podías ir con un ropero encima como podías ir con un frac era todo lo mismo, era todo lo mismo, era todos. Ahí se, se valorizaba mucho el ser humano, la persona. No vamos a tener más la dictadura, ni los milicos, ni nada, sino que vamos a poder... Eh, la fiesta de la democracia era de esa época, ¿no? Era todo Buenos Aires. Sería el Buenos Aires artiano, ¿no? Porque habitualmente los destaques son de los poderosos. Acá era un destaque del pueblo, el destape del pueblo, de un pueblo joven, hermoso, que comía pizza en la esquina y después iba a bloquear hasta el alba y estaba en cemento. Entonces, empezabas a ver performance, cosas que... Eh, había exposición de cuadros, mientras, que, que ni sabías de qué se trataban, pero empieza a ser el primer lugar donde todo el mundo, a lo mejor, podría acceder, a tener un escenario, a, eh, a hacer cosas así, que vos decís, ¿qué están haciendo? Luces, eh, humo, cosas raras, este, cuestiones de que sería, que después yo eh, me enteré que se llamaba performance, ¿viste? que no entendía nada. Empezaba a haber una mezcla cultural en, bueno, acá todo vale, cualquier cosa en donde vos te quieras expresar eh, empieza a funcionar. Y se me la parte teatral, la parte de, de teatros, de eh, investigación teatral de luces, de cosas muy interesantes. Enfocaba eh, las obras de teatro, las hacía con, iluminando con farol de noche. Las ponía, entonces, las sombras hacían largas. Era muy grande el escenario de cemento. Había otros lugares, pero la gente es más loca, los creadores más eh, marcantes, la, la belleza absoluta estaba en cemento. bastante vería haciendo performance rara, pero era algo de lo no imaginario que te podías encontrar en el subconsciente de la gente, como decía Omar. Era un espacio un espacio cultural lo que nosotros queríamos hacer. Nosotros queríamos hacer un lugar para bailar, pero al mismo tiempo con un escenario enorme, para hacer espectáculos, para hacer de todo. ¿no? Para eh, Mi sueño era, como siempre sigue siéndolo, es este, trabajar con mis amigos artistas y hacer cosas. Nos encontramos con una libertad que los jóvenes más mayores no habían tenido. Entonces, no, para nosotros eh, todo era creativo. Cuando arrancó Cemento, la, la verdad que tuvo. Yo hice una performance el 9 de julio, que fue la primera performance que hicimos en Cemento. Que esa performance fue. Mmm, fue muy. Eh, como te digo, como que. Como fue explosiva. ¿Viste? Porque después de eso la gente empezó a venir y venir y venir y venir aunque no hacíamos más performance, ¿no? Pero esa fue como en todo el mundo habló de eso, se corrió la bola, digamos, ¿no? que de algún modo cemento era una, fue una especie de avanzada cultural. Me acuerdo además de lo que fue, creo yo, mi primera visita a cemento. La primera vez que yo fui a cemento, estoy casi seguro que fue esta, fue eh, a, a la presentación de la Organización Negra. La Organización Negra, el grupo de, eh, bien, teatro de fricción, teatro físico, ¿no? Bueno, que... De la organización negra salió después de la Guarda, de, de la Guarda, bueno, más decisiones y, y así. La organización era un grupo de chicos que salió de lo que es hoy el IUNA, eh, que muy experimentales, que hacían cosas muy callejeras, instalaciones o cosas, esto de tirarse en una avenida, diferentes tipos de instalaciones se llamaba. Para empezar, era un, una especie de ritual que, digamos, ellos se lo tomaban de esa manera porque era algo casi este, emocional, eh, social, ¿viste? De, como de contestatario eh, en parte a, a todo el, la, el proceso que pasó el país con los milicos. Y los primeros shows de la organización negra eran caóticos. ¿eh? Te metían miedo. Literalmente tenías miedo porque no sabías dónde iban a parar. Te agarraban del cuello y te, te levantaban tres metros del aire y vos tirándole la cerveza a tus amigos desde ahí. No sé, estaba bueno. Y muchas veces diseñás lo que tenés que hacer según el lugar, porque al no ser algo estándar como en un escenario tradicional, ya como que el lugar es parte de la, de la obra. Creo que pocas cosas me, me impactaron eh, como, como ese espectáculo. Y el impacto fue literalmente físico porque eh, los actores, bueno, se movían entre la gente, pero se movían entre la gente, además, eh, no sé, untados en betún que te tocaba y te manchaba. Eh, digo, luchaban. Eh, se, se rompían tubos fluorescentes sobre el cuerpo y las astillas volaban por todos lados, eh, se mojaban y, y te salpicaban. digo Caían líquidos, fluidos, eh, papeles al piso que se mezclaban y formaban una especie de engrudo. Eh, en ese engrudo caí alguna vez y me fui todo sucio de cemento. Hay una comunión, ¿viste?, entre entre la propuesta artística y el lugar. Desde ya que si no hubiera existido cemento, no sé si se hubiera hecho. Y el lugar los contenía. Y a la gente que iba también le daba eso, es decir, la, la posibilidad de, de, de ver este, espectáculos de, de muy buen nivel. Y venía más gente. Y empezó a venir gente que, que, que consumía al rock. y Un día llegué a Cemento, lo vio mal y le dije qué, qué buen lugar por el escenario para banda. Me dijo, acá no va a tocar ninguna banda. Hacemos algo re loco. hacer dos cosas. Una es hacer la rubia tarada que se muy estúpida. ¿Y la, ¿Y, es dos? y la otra sería hacer algo totalmente de manera Ahí tuvo que como reinventar para hacer otra cosa. Y ahí empieza con los grupos de música Surge a partir de que había que bancar el lugar y que no había otra forma. Eh, que lo que, digamos en definitiva, iba a, a convocar eran las bandas. Y Omar no era lo que él quería hacer, porque no, no le gustaba mucho el rock a Omar. A mí tampoco. Así que mira vos, ¿no? <risa> ¿Cómo son las cosas? <risa> se abre en la época que todos los grupos eh, hacíamos circuitos de discotecas también, ¿no? Y que los circuitos de discotecas eran muy raros porque la gente que había era muy rara, no tenía nada que ver con, con el rock. Entonces cemento era un, era un lugar donde se empezó a nuclear toda, toda la gente rara, digamos. ¿no? iba dando de espacio, ¿no? Porque ponele los sábados, eh, a eso de las 2 de la mañana, dos y media, tres, se cortaba y aparece una banda. Realmente era un espacio desprovisto de, de, de, de todo, pero la gente lo hacía. fue la culminación después de Einstein, no fue otra cosa. Si vos me decís cómo llegué a, a Cemento, y, yendo a Einstein. Einstein con Chabán y Helmut abren lo que fue Einstein, ahí sobre Córdoba y casi por redondo. Todos los días, miércoles, jueves, viernes, ver bandas, eh, estar ahí, conocer las internas, conocer quiénes son. Yo creo que el Underground nació en el Einstein, donde estaba Chabán, Einstein, Helmut, ¿no? Ahí nació el Underground, fue el primer lugar donde había libertad total y era muy chiquito, en un primer piso, tocaba sumo, he visto ahí eh, a tocar a los, no sé, recuerdo haber tocado a los violadores, a sumo y a muchas bandas ahí. O sea que el Underground me parece que nace ahí en Buenos Aires, en el Einstein. Ese momento donde nosotros... Eh tocábamos en Einstein y tocábamos en, en lugares este, muy chiquitos, eh, la Esquina del Sol, y, y de pronto eh, aparece este lugar este, de la mano de, de Omar, que, que tenía Einstein, y de pronto aparece Cemento. Entonces, eh, para nosotros y para muchas bandas, fue como nuestro espacio, ¿no? de, de tener un espacio propio, que no un reducto. perfecto por el espacio, por el escenario. Tenía un escenario muy grande, cosa muy rara en el underground y muy ancho y profundo. Se podía hacer muchas cosas, poner escenografías. Además de armar toda la banda, podías poner luces, sonido arriba del escenario, escenografías. Ningún lugar era así. Y Cemento era como el estadio que todos esperábamos. Sí. cómo eran las condiciones, cómo era todo para, para laburar ahí, era, era, era... no teníamos lugares donde entraran mil personas. No había. Cemento tenía una capacidad también que hacía que no fuera como el primer lugar al que las bandas pequeñas eh, llegaban para, para ir ganando público. ¿no? Había otros locales un poco más chicos y Cemento era tal vez una especie como de, de escalón intermedio a el Estadio Obras, que era como la consagración definitiva ¿no? para las bandas de la época. Y Cemento es como una gran expresión cultural en donde todo el mundo estaba de acuerdo que tenía el tamaño y que cabía cualquier tipo de, de expresión. Eh, tanto Chabán como su mujer en aquel momento eran parte de todo eso. Entonces, eh, eran muy abiertos. A partir de lo que fue Einstein, yo creo que Omar tomó todo la, el aprendizaje que tuvo y tengo el recuerdo del día que me dijo que nos contó que iba a ser un boliche que iba a ser todo de cemento ¿por qué todo de cemento viste? Y bueno, porque así se evitaba eh, sillas volando o cosas eran épocas saladitas la incipiente democracia estuvo este, hackeado durante todo el gobierno de Alfonsín por los militares no de las sazonadas militares de cara pintada entonces era un refugio para donde realmente sentirte entre pares, independientemente de que siempre habría algún, algún vigi ahí tratando de ver qué era lo que sucedía con la cultura. Antes era más conflictivo. O sea, uno no podía dejar ir al pibe al centro si vivía San Rafael Castillo, blanco porque la policía estaba pa, para anotar un libro y, y detener al pendejo rockero, no al que tenía un fierro. Están las épocas, que yo las llamaba las épocas belfas, de cemento, que te ponían dos celulares son los camiones de, de, de policía, y era pa, pa, gente de acá. Yo Llego a tomar una cerveza en la esquina, a ver, para acá, policía, acá, eh, que ven, vengo a tocar, soy músico. Ah, bueno, El espacio estaba adecuado a esa situación medio clandestina que, que todos vivíamos, ¿no? Porque era. ¿Cuántas veces salimos de ahí y caímos en cana? ¿Entendés? ¿Cuántas veces terminaba de tocar y, o parecía la cana y bueno, pum, viste? ¿Qué pasó? Nada, son músicos, subí. Una época que veníamos de la represión, del de control policial, de las racias eh, A mí me han llevado, antes de poder entrar a Cemento, muchas veces. Una vez me acuerdo... Estaba llegando a Cemento. Estaba casi en la puerta por estacionar. Me encuentro con amigos, sé que... pa, pa, pa, pa... En ese mismo momento, Aparece uno dice, yo soy policía de toxicomanía. Estaciona acá y empezó a hacer la racia en la puerta, porque no entró. Se llevó a toda la gente, de, de, los que estaban en la vereda, y me dice a mí, ahora los vamos a llevar en tu camioneta. Y vos vas a manejar. O sea que yo tenía que llevar presos a todos mis amigos, manejando yo con el botón al lado, el can al lado mío, diciendo, bueno, ahora vamos acá, fue una noche inolvidable, llena de músicos que estaban en la puerta y donde terminamos todos en un gran calabozo en toxicomanía. De, de avería. La avería es un caño pinchado. La avería es, es el choreo, la, eh, la mala intención, el descuidismo. Nunca fue un lugar donde te iban a afanar o iba a haber una, una mancada, ¿viste? Cemento tuvo algo de, de esa cosa, de curtirse en la, en la Brava, ¿viste? Para mí. Porque era un lugar pesado también, ¿viste? ¿Entendés? Eh, todavía pasaban muchas cosas de, de, de no había tan buena convivencia entre los públicos, se agarraban a piñas, había violencia afuera, ¿entendés? La, la, la policía, eh, qué sé yo, siempre había grupos eh, que estaban presentes, que yo los anarcoquilomberos por un lado, que los gay por el otro, que los new por el otro, los esquinge por el otro. <tose> Pero a la vez era muy descontrolado todas las situaciones que pintaban ahí. ¿no? Porque eh, las tribus este, muchas veces se enfrentaban. ¿no? Y a veces se hacían amigas, este, se unían contra otras tribus. Bueno, todas esas cosas que... Pero había mucho planteo ahí adentro de que, que vos, que no, que yo, que, que vos, que sos punk, que el otro que es heavy metal, que el otro que no es nada. Bueno, todas ese, ese tipo de cosas. Y, y eso lo hacía muy, muy entretenido. Era un, un lindo zoológico, ¿no? De especímenes extraños que nunca los ibas a ver porque tenías que ir a sus lugares de hábitat. Y se juntaban todos ahí, ¿no? Era como el lugar donde las manadas van a tomar agua, donde se juntan todos. Por supuesto que siempre hay descontroles cuando el pobre se divierte. <risa> se tocan en esos Pueden estar los tipos más copados, los tipos culturalmente más grosos, cuando digo culturalmente más grosos porque realmente forman parte de un esquema de cultura este, y después te puedes encontrar el más relentado de todos o el tipo que va a acabarse a la noche a esos lugares. En cemento se vivía el descontrol. Pero había ahí como, bueno, esto, como una cierta euforia y una idea de que de algún modo eh, entre todos nos estábamos cuidando, no sé. La filosofía de, de, de la mayoría eh, estaba a favor de, de esa situación de, de estar juntos y no lastimarnos. Pero bueno, era. era un caos, eran épocas muy, muy rápidas, eran otras drogas. O sea, nunca son buenas, pero. Pero era un lugar donde, donde la policía no entraba. Una vez que pasaba la puerta, era tu mundo. Y es muy difícil poder contar eso sin... pues hay que ver el contexto, todo eso. uno puede decir, era un bardo. Y uno dice, ¿un bardo? No sé, éramos pibes. no se publicitaba a través de los medios mainstream, sino que eh, tenía una llegada de mano en mano, de boca en boca, de flyer dado un mes antes de que, de que tocáramos o que, de que tocaran. Este, tenía todo eh, el halo underground no comercial. Sin dudas, a comienzos de los 90 existía una conexión, eh, una conexión de medios que eran los medios por los cuales circulaba eh, el rock y los medios con los cuales los locales en los que las bandas tocaban y las bandas mismas, mismas tenían su espacio para, para difundirse. Todo lo, lo, que vos, lo que a vos te llegaba lo tenías que usar porque era debido a muerte casi, ¿no? Porque había muy poco para, para darse a conocer. Que te publicaran en los suplementos, eh, tener una nota en la radio o, aún más, que tu tema sonara, que tu tema tuviera rotación en la radio, y eso era ya instalarte en el mainstream, porque la rotación en la radio digo no es espontánea, obviamente. La rotación implicaba que había un sello o había un management detrás de tu artista que ponía la plata para que tu artista sonara cinco veces por día. Bueno, eh, eso para que eso sucediera, había un desarrollo que pasaba por cemento. Rock and Pop y cemento tienen mucho que ver. ¿eh? Eh... Rock and Pop está haciendo la explosión para los jóvenes de la forma de comunicarse y de pasar música. Y Chabán entendía que, si entre Rock and Pop y Cemento eh, armaban todo esto, iba a terminar controlando cierto circuito under, apostando que en algún momento iban a ser más grandes y que él los iba a tener. Porque Chabán muchas veces producía conciertos después más grandes de gente que había salido en Cemento, en Palladium. Entonces, eh, él creo que entiende muy bien el momento que está pasando un medio como Rock and Pop, con gente como nosotros, que éramos muy pibes, y dándose cuenta que hoy estos me traen 40, pero a lo mejor algún día me van a traer los mil. Y, y él lo veía eso. Cemento y Rock and Pop estaban muy ligadas. Sí, de hecho, Omar venía a grabar los spots él, con discos que traía él y el texto lo hacía él y a veces lo grababa él mismo. Me acuerdo que nos probó a todos, eh, incluso a mí, y después decía, no, no, no, no. Solo yo lo puedo hacer y los lo grababa él. Lo cutaba él, ¿no? Y siempre tiraba algún delirio y bueno, gritaba, eran como, eran una curiosidad. Esta noche se meto, eh, por ejemplo... Eh, Vómito podrido, carnarium, <risa> viste, te, te, te vas ya a terror escuchar la cosa, ¿entendés? ¡Cemento! 10 años! ¿Viste? No sé. Era Chabán. Entonces llegaba Chabán con el fajo de billetes que lo pagaba él. Y cuando empezó la Rock and Pop, él fue uno de los primeros que apoyó la radio. Eh, eh, ponía publicidad en la radio, anunciaba sus. sus shows ahí. Y, y los avisos de cemento de Rock and Pop con la voz de Chabán. Son avisos muy locos. No eran los avisos comunes de venía a Skyla a bailar. ¡Eh, vení, gritá! eran los gritos, Era, eran rarísimos. Pero tiene que ver con la cultura del momento. Hay una explosión de los que tenemos 19, 20 años en ese momento que decimos boludo, se puede hacer cualquier cosa. ¿Están dispuestos a escuchar estos gritos? A cualquier cosa te tenías que aferrar, así, viste. Tenías que agarrarla y no soltarla, viste. Entonces tenías el sí de Clarín, por ejemplo. Es decir, Clarín era. está o no está, así, ¿viste? ¿Va más gente o no va más gente? Porque era lo único que había para informar. Lo sí de Clarín, que era carísimos, carísimos, pero era la única forma en ese momento sin internet de publicitar. Eh, pero era carísimo, era algo que. yo esperaba que en algún momento se termine, porque ganaban muchísimo más que nosotros, muchísimo y no había, y eran, no sé si se acuerdan, unas cositas así. Ya eh, poner el destacado de Clarín es como un sueño con eso a veces. Eh, Omar terminaba haciendo la, la, la, el soporte, llamarle discográfico, de todo, ¿viste? Porque, porque la banda eh, empezaba a crecer, entonces vos ibas y querías hacer, no sé, cuatro se de Clarín, me acuerdo bueno en esa época también había muchos shows en arlequines que era ahí cerquita era en perú al 500 eh, se iba caminando de un lugar al otro incluso en esa época bueno no había internet y me acuerdo que por ahí estando en un recital te enterabas de lo que había en el otro y se juntaban dos tres amigos che vamos y íbamos caminando de un lugar al otro El primer lugar grande que le dio lugares para que se presente Invasión 88, por ejemplo. Eh, que en otros lugares era imposible que fueras con ese show. ¿no? Al pan rock le fue fundamental. Omar le abrió las puertas a los primeros punks, los primeros recitales de, de punks, cuando todavía no llenaban cemento. A ver, cuando capaz que había 100 pibes. Bueno, cemento le abrió las puertas a, a esas bandas de, de punks, las primeras bandas. Y legendarias, mal momento, comando suicida, doble fuerza, descontrol y ataque 77. Daba cabida a, a, a gente del movimiento underground, ¿entendés? O del movimiento punk, que en ese momento no, no era como ahora, éramos muy pocos o era, o sea, no sé, 200 personas que nos veíamos siempre en los mismos recitales, en los mismos lugares. Una época del punk, que o sé sea, que hubo un par de disturbios un par de recitales, no hay ningún boliche del punk. Y ahí Omar en cemento como que tenía problemas. A mí me parece que, que, que cemento haya atraído más al movimiento punk. Me parece que de alguna manera dio con la infraestructura del lugar, me parece con el, el, la ubicación geográfica en la ciudad. Y sobre todo la música y, y el espacio, ¿no? Era un espacio de contención para, para, para, para los jóvenes que, que no estaban a favor de las modas en ese entonces. Y tuvo que ver, tuvo que ver con Omar, me parece. Con Omar, con Yamil, con, con, lo, con Raúl, con los que estaban adentro. Pasaba por Arlequines, MacArthur, Son of todas esas movidas. Y había una productora, Laura Narvax, que había hecho una, la primera maratón o la segunda, no recuerdo ahí, en la cual ingresa al mundo cementístico dos minutos, que fue una salvajeidad, no sé, de banda. La que llegamos muy tarde. Y se empezaba tarde y se terminaba más tarde. No, bueno, no se empezaba tan tarde. Se terminaba temprano que se terminaba tarde, capaz. Se terminaba muy tarde. Se tocaba la prueba. Claro, porque ponían bandas, muchas bandas, todo Che, Al principio eran cinco bandas, después cachaba esta banda y la otra. Y, pero yo estaba el equipo de guitarra, esta banda la a poner. Y en verdad sí, se iba tarde. Se iba tarde. Se bueno. Era bueno. Eran como 200 grupos. Y bueno, ¿sabes cómo se organiza? Era una suerte de organización porque quizás no había ni un stage, me venía uno con, la, con, el, con el cable en la mano, enchufaba en el equipo. uno, oh, no, tres, vamos! pasaba también se juntaban dos, dos tres bandas y ya después las otras caían solas, una vez que tenías a dos minutos, tenías a no sé o después me acuerdo en la época hardcore que juntabas NDI con BOD, DAG, alguna de esas y. y ya después juntabas dos, tres más seguro, porque era como que tenías los dos los dos, tres delanteros que tenías que tener y después se armaba el equipo enseguida. momento con un fanzine y juntaba nada más que 50 cemento te dejaba tocar. Eh, empieza a ver esta cosa que después se va a volver también común en donde bueno, juntas cinco bandas más de tu estilo y, y entran y tocan. Y llegamos a tocar un 14 bandas de una vez ¿eh? Terrible era. Era un gusto doble, triple. No, eran unas maratones así masacre pura. El que aguantaba no ser sé, un jailak, o bueno, utilizaba otros artilujos. No tiene una visión a veces de, de, de, de. o la tenía en ese entonces, ¿no? Porque eh, del, del kempán que era peligroso, qué sé yo, que te iba a hacer algo, no, no, para nada, porque en realidad en esa época se bailaba el pogo y esa, ese era el, el, digamos, lo máximo que se, que se podía este, ver. Eh, como algo transgresor o furioso. Pero él logró que hicieran cola. Y era muy cómico porque yo entré y decía, Omar, oh, ¿están haciendo cola? Me decía, sí, sí, sí, sí. Entonces, claro, tienen que hacer cola. Ya después de tocar en los clubes del circuito underground, eh, tocar en cemento era como tu, tu, no sé, recibirse, ¿no? Entonces, un paso previo a obras era tocar en cemento. Una vez que llenábamos cemento, era como... Bueno, como que nos tenemos que hacer cargo de que ya hay un público, ya, ya algo está pasando una vez que llenábamos cemento, porque era eso, era como jugar en primera. Eh, era encontrarse con amigos, ¿viste? Bandas amigas, amigos de músicos. De, de otro estilo, también, ¿viste? porque te venían a ver, también. Sí. Y este, era mucha como... género, Había mucha movida, digamos, en cemento, sí. Como... Era un lugar donde uno caía siempre, ¿viste? Sí. Viernes sí. o sábado, no sé, caía. Sí, en si algún momento... Si no había momento... un más era movido, que te gustaba, tenías amigos, ahí... Había alcohol. De <risa> Para mí, haber estado en cemento, eh... Fue, en cierta forma, haber hecho una carrera terciaria dentro de lo que es el pan rock, ¿no? Under. tarde terminaban, quedabas ahí. Por más que toques o no toques o no seas público, podías quedarte ahí, no había problema por, para nada. Y yo creo que Cemento estaba en el momento y en el lugar indicado. Esas cosas que vos no lo sabés, tiene esa mística. Wow. Esas cosas que, que no, no todo lugar lo tienen. dos lugares en, en Buenos Aires, en, en, no en la cultura, en el culto del rock, en el músico argentino. Había dos lugares que te consagraban el corazón, digamos, cemento y obras. y es el bautismo, es el camino iniciático. Ninguna banda podía desarrollarse en el rock eh, argentino si no tocaba el cemento. Así como para el músico, si no tocabas en cemento, realmente no... Era como ser un indocumentado de la música. Para el espectador también. Si no ibas a ver un recital a cemento, ¿de qué me venís a hablar de rock. Y la vida había armado que una amistia? Sí. el lugar de la Esquina, la, la, la gente ahí en la, en la calle. ¿no? era la chispa, la verdad que la noche de, de Buenos Aires para el sí. rockero era... Y ahí vimos, vimos un montón de bandas que después fueron grandes, a los Redondos, qué sé yo, a, a los Divididos. Eh, Cemento fue un lugar donde se armaron movidas muy contraculturales en, en su momento, que ahora parecen como re comunes, pero que las inventó todas Chabán. O sea, en Cemento tocó por primera vez la Mona Jiménez con Fitopáez, eh, Todos tus muertos con, con los Tigres del Norte, eran eh, Todos tus muertos con Damas Gratis, eso fue tremendo. Y entonces ahí se encontraba lo que se llamaba la contracultura. Y era, era rico a nivel artístico porque era una propuesta diferente. Bueno, y ahora sí, un momento especial de la noche, por primera vez desde que tuvimos la posibilidad de grabar con esta persona. Es la primera vez que va a ganar el tema el vivo. Un fuerte aplauso para un amigo y un personaje único. ¡Adrián Garcelor, de Los Babasales! Buenas noches, Entonces, eso era tremendo. No habían sponsors, no había nada. Eh, estaba bancado con la venta de entradas y de, de cerveza y de los panchos que vendía a las 3 de la mañana ya desde arriba del mostrador. I'm oh En esa época todavía como que era extraño esto del choque cultural. Y era ya eran bastante raro los o sea, de Capán con los babasónicos. En esa época todavía como que era extraño. Fue el lugar donde se exudó más rock donde se construyó más cultura rock eh, y donde el ano, en a, mi anecdotario personal se hace más rico y más interesante. A tocar y empezamos a, a pensar en, en, en venir para este lado del charco, era como, como un gran sueño tocar en Cemento, era como en ese momento era la meca de la cueva, ¿no? Más allá de que existía obras y existía Luna Park y existían este, muchos lugares míticos, Cemento era como el lugar que nosotros queríamos tocar como banda de Lander. dentro de un lugar donde, donde no tenías que llevar a 200.000 personas para poder tocar ahí. Y a la vez era re loco porque también tenías que llegar de alguna manera. Con poca gente, pero tenías que llegar. Tenía eso, tenía un nombre y tenía, estaba, estaba dentro del circuito. Entonces no solamente legitimaba a la banda, sino que facilitaba la comunicación para que la gente se entere de dónde era el show. En sí el lugar eh, convocaba. Y eso es importante también, tan importante como que la banda convoque. Cemento te daba, te daba algo que, que no te daba ningún otro lugar. Te daba credibilidad, bro, digamos Digamos, te quiero decir, mismo yo, los brujos son los brujos porque, porque nos criamos en cemento. El lugar del under, ¿no? Donde pasaban las cosas y donde también las bandas, una vez que crecían, eh, seguían eh, colaborando o tocando en vivo. Para Miranda es fundamental, Cemento, digamos, que es... No solo por, por los hechos que, que, que, se, que se desencadenaron a partir de estar ahí, sino por... Lo, nos fuimos como embebiendo de, de, de la energía y de la ganas de tener una banda y de, y de divertirnos y de conseguir fechas. Y, y la pasábamos re bien ahí. Entonces, queríamos que, que, que sea continua. Entonces, es, es, para mí es esencial. Yo no sé si hubiese querido tener una banda si no conocía Cemento. me dieron la oportunidad de hacer shows a beneficio por primera vez. Cosa que antes no se estilaba. Eh, y era un espacio muy importante y que cumplió un rol muy importante en los 90 sobre todo, como contracultura del menemismo. O sea, vos tenías ¿viste, a tu presidente bailando con odaliscas y tomando pizza con champán. Y en cementos estaban haciendo festivales solidarios. Eh, y nosotros cuando teníamos que armar algo un festival solidario, el espacio era cemento. Chabán daba esas posibilidades, posibilidades para ayudar. Sí, sí. Estaba la otra también, que, qué sé yo, era su negocio también de tener, de, de cobrar su entrada a muchísima gente, pero también daba ese lugar. después los domingos también se daba de que eh, los festipan, o hacer festivales con grupos heavy. Ayudó muchísimo a la movida, tanto heavy punk y de rock and roll también, ¿no? La oportunidad que le dio cemento al metal argentino, loco. Al metal argentino, porque los shows de Hermética los días domingos, que no le daba el lugar nadie a Hermética para tocar o a orcas, se lo daba Omar Chabán, loco. O sea, ya, ya habíamos formado eh, Hermética, ¿no? Y habíamos formado orcas con civiles. Y Ricardo dijo, no, yo quiero ir a Cemento, quiero ir a ese lugar, ese lugar es para nosotros. Y así hablamos con Chabán y se dio que Hermética pudiera tocar en Cemento, ¿no? nosotros que no íbamos a otros lugares, este, llegar a Cemento fue era como un eslabón más, era como que advertían que se podía ingresar dentro de ese eh, a este género dentro de eso porque también le gustaban los más, era el lugar de los más marginados. Cemento fue el lugar que nos dio la posibilidad de, de llegar a convocar dos personas, o sea, con una banda que convoca dos personas Ay. ya es una banda que mueve una cantidad de gente importante, ¿no? El cemento era el punto neurálgico de, de todo metalero, ¿no? Primaria. Luego, si vos pasabas a ser este pasabas a, a obras, al Luna Park, a un estadio, a la universidad. Pero en la primaria era cemento. Muchas bandas se consagraron ahí, digamos, de tocar ahí, como Hermética, como como alma fuerte, este, yo sé yo, las bandas como FLEMA tocaban ahí, loco, eh. que en otro lado no no no no no no había no había cabida. Y cuando uno empieza y realmente lo que quiere es expresarse, no le importa el dinero. Un lugar obligado para todos. Para todo lo que queríamos ser, en algún momento habría que pasar por cemento seguro. Sí, estaba buenísimo. Eso debe ser que se lo extraña tanto a Cemento. Cemento era un lugar de culto de, de la amistad también, ¿no? En la que te encontrabas con muchos amigos, músicos, en la que la pasabas muy bien. Conocer personas que no eran de nuestro barrio, sin ser nuestros primos o sin ir a la escuela, o sea, generalmente uno... No teníamos un club, hay gente que... que... Hace amigos en el club, porque los padres pueden pagar un club. Esto era un lugar que te metías y, y veías a las personas que eran como vos y te sentías, acá estoy en la mía, y te miras todos tienen pelo largo, campera de cuero, remera negra. Que si es necesario dejar la vida, y el camarín era una zona polar. la tapa llena de agua dentro, viste, era terrible, <risa> sí. chorreaba agua por las paredes, no era nada, viste, glamoroso. Sin embargo, se hacían cosas muy, muy interesantes. Dentro. Te sentías en tu casa, quizás no era una comodidad, de confort, porque era un bloque de cemento, pero, pero sí esa esa cosa que tenía esa época que no sabía con quién te ibas a encontrar. Como decíamos, no había Facebook, no era Google. Estoy acá en la puerta, capaz que después te enterabas que había estado en la puerta alguien que no viste. Y yo creo que Cemento tuvo el, el VIP menos VIP de, <risa> del mundo. Eh, o algo así, ¿no? Porque, bueno, no, no, eso no era un VIP tampoco. Pero existía un lugar como reservado. Eh, que estaba como arriba de, de lo que sería como la arcada que comunicaba los dos espacios de cemento, ¿no? Y entonces uno, desde la zona de camarines, por una escalerita, subía y podía ver el show desde ahí, atrás de donde estaba la consola de sonido. A veces, ¿no? Estaba la consola ahí. Para que sea under, tiene que ser under, digamos. Es raro sentirte en un lugar under que esté excelentemente pintado, que no haya un denidante, que no haya escrito con un aerosol. De la misma manera que... Es real que no se invierte. También es real que nosotros hacemos mucho para que el que invierta no invierta más porque rompemos todo. Era lo más relacionado al rock. No había espejitos eh, hermosísimos con un lugar para que uno pueda maquillarse. ¿no, loco? Era como la antesala de la crudeza. Entonces, se tornaba mucho, mucho mejor salir a tocar porque eras vos y el rock. La primera vez que tocamos fue con Fan People que nos invitó a tocar ahí y, y yo dije este lugar es este es mi lugar o sea los enchufes todos rotos el baño lleno de agua olor a meo todo sucio o sea todo ese, ese bluff, esa cosa horrible era era la, la belleza de, de lo que yo sentía adelante por más que eh, Omar no prendía los ventiladores, eh, por más que el escenario se llenaba de agua, por más que los camarines eran un desastre, por más que los baños. Recuerdo que los baños nunca los arreglaban, los arreglaban, los, arreglaba, los rompía a la gente. O sea, es así, o sea, hagámonos cargo. Pero era un lugar que, con todo eso, vos te sentías feliz. En realidad, me molesta más que se hable de, de, esa, de que los baños estaban, estaban sucios a que se hable de otro tema de cemento, porque. O sea de, de las oportunidades que le dieron a, a bandas de rock o de cualquier otro estilo de música o en un principio obras de teatro porque también viste tenías una obra de teatro o algo y, sí toma Venite el miércoles a las 10 y está la puerta abierta entonces nada me, me parece que es casi <coughs> que no es un tema como para resaltar de cemento digamos de, los baños, digamos, qué sé yo. El lugar te lo, te, lo, te lo proveía Omar, ¿no? Con todas las características que él quiso ponerle, ¿no? Y él estaba en la puerta. ¿Sabes quién estaba ahí defendiendo todas esas cosas? Omar, Omar Chaval, en la puerta. Él se jugaba por la gente, por el público. Creo que él, si no, no tenía algo el fin de semana como para para abrir el local lo inventaba. Lo inventaba y precisamente lo inventaba con ayudando a bandas chicas. Pero también Omar nos da la oportunidad a las chicas, porque en ese entonces, las chicas, este, no había muchas eh, mujeres cantando. Y Omar me llama después de ese primer domingo en Cemento, eh, no, no había absolutamente nadie, convocatoria prácticamente nula. Igual eh, me llama y, y me comenta que le había gustado mucho la banda, eh, que sigamos trabajando. Él me, me, me, me daba como una fórmula me decía, ustedes traten de siempre llevar 300 personas. El día que ustedes lleven como promedio todos sus conciertos, 300 personas, van a ser famosos. Lo que nos pasaba mucho era eso, que al principio por ahí veíamos que Económicamente no, viste, como que no servía y el tipo siempre era... La gente se fue feliz, la gente se fue feliz. Eh, eh, quédate tranquilo, el próximo va a andar bien. Como que no existía nunca la de, che, bueno chicos, ¿cómo hacemos? La verdad que no anduvo. Como que él ya te agendaba otro, al, al toque, ¿entendés? Ya era tipo, el próximo va a andar mejor, como que ya él ya te agendaba. Ya les va a ir bien, ya les va a ir bien, sigan, sigan, lo decía. Imagínate lo que era para nosotros autoproducir, no sé, en los veinte y pico, 20 años. Bueno, los felicito porque era muy bueno lo que hacen. Y cualquier cosa podemos hablar de, de, de detalles. Pero bueno, no de que los inviten. Porque me parece muy bueno que hagan cosas distintas. Bueno, eh, hablamos, ¿eh? Hasta luego. De alguna manera, los fines de semana eh, sustentaban... Todas las actividades que había durante la semana, que había muchas actividades con respecto al arte. En ese sentido, yo creo que fue un gran padrino de mucha gente, Omar. A través del, del, del, de lo que fue el, el brutalismo, el estilo brutalista de, de la construcción y de del show, los shows que se provocaban ahí, este, uno puede hablar de la personalidad de Omar, que, porque hablar de cemento es un lugar físico, pero cemento de aparte del lugar físico, el lugar donde Omar este, tejía las redes para atrapar a los frikis de, de la ciudad y que fueran ahí a trabajar este, y hacerse un poco más artísticos. Que él siempre defendía al más débil y al más raro. Eso era la ideología de mi hermano. Era un artista teniendo un boliche. Qué distinto a un empresario teniendo un boliche. Cuando un empresario tiene un boliche, eh, no ocurre nada mágico. Y Cemento tiene, tiene ese lugar para mí por. Por, por, por, la, por la directiva, ¿no? por la locura de, de Omar, que era un tipo este, que, que era muy creativo, básicamente. Entonces, lo podía expresar. tenía un espacio de expresión propio que, a la vez, este, le daba de comer a un montón de familias y, este, y él este, hacía su show en la puerta, ¿no? porque él hacía un show en la puerta. Él este, se peleaba con cada uno que quería eh, pelearle la entrada. Eh, y, y terminaba este, diciéndoles, dame dos pesos más, dame dos pesos más. Entendés otro. ¿Cuánto tenés? Dame. viste Así, y era como una cosa de un mercader árabe. <risa> Justamente parece que su sangre lo, lo acompañaba en ese momento. Pero era, también era un espectáculo, porque era, eh, yo a veces me, me metía en un, en un costadito ahí a ver qué hacía, porque era, era muy loco el, cómo actuaba. Toda esa parte de actoral que tenía la, la esgrimía con, con los pibes que venían a, a pichulear la entrada, ¿no? Katia, el, el, el, o sea, eh, eh, es la productora ejecutiva ¿no? de, de, de, de Cemento, donde le dice a Omar, Tomá, y Omar, que siempre la amó, o sea, un amor eterno en, en, entre ellos. Siempre se los veía... Eh... Después fueron grandes amigos, pero siempre se, se, se notó ese amor de, de él hacia Katia. La amaba muchísimo. Y creo que fueron un, un dúo muy importante dentro de, de, de la gestación de, de Landon, ¿no? En el país. Creo que fueron los únicos. Ellos dos. Su gran... Uh... Inspiración siempre era ser original, hacer algo que nunca nadie había hecho. ¿Qué es lo que nunca nadie hizo? Eso él siempre pensaba, ¿no? ¿Qué es lo que nunca se hizo? Ser innovador, no profundamente innovador. Él tenía un espíritu sumamente innovador y provocador también. Nunca, siempre hay que pensar que Omar, Omar eh, era un empresario, pero era el artista, ¿verdad? Era, era un delirante opaísimo, ¿viste? ¿Qué es el tipo que te daba un escenario y que no le interesaba la plata. Yo lo escuché a, mil veces a Chabán decir, yo, en este espacio de no sé cuántos miles de metros cuadrados, podría poner tranquilamente una bailanta, la gente de la cumbia viene, paga la entrada, no hace quilombo, chupa, consume y podría hacer mucha más guita por fin de semana que la que hago peleándome con los heavy, luchando con los punks, no me pagan la entrada, vienen los patrulleros, ¿entendés? Y el tipo lo hizo durante veinte y pico de años, con lo cual era un luchador para con la cultura más que un buscador de guita. Él abría siempre el lugar este, desde esa idea artística, no importa. Si te conocen o no, él apostaba a que a futuro esas bandas iban a ser importantes. En, en un momento determinado de, de, de la jornada de los Redonditos de Ricota, nos cruzamos con Omar Chabán en algún lado. Este, Poli entabló con él la, la, la relación más este, de detalles, de, de cómo arreglar el arreglo que decíamos, con qué íbamos a hacer con él, que siempre fue un excelente arreglo. Que Después me enteré que los, los chicos más jóvenes tenían que comprar entradas o pagar para, nosotros hacíamos el la arreglo. Las entradas eran para nosotros y la cantina para él. Con Omar nunca firmé eh, ningún contrato. La palabra era más con contrato y nunca me falló. ¿Vos sabías que sin contrato, solamente con la palabra de Omar, la fecha no se iba a bajar? Siempre era de palabra, de honor. Eh, palabras que en el diccionario hoy no existen más. Llamamos a hablar. todo el tiempo. Yo, cada vez que hablé con él, una vez que se arreglaron los números, se hablaba de arte. O sea, hablé muchas más veces de, de arte que de números, que de lo número normal Hacíamos los números en un papel y él dibujaba. Hacía un dibujo. Él dibujaba, ¿viste? Y te decía, delirante. La única persona, yo en 20, 22 años, que recuerdo que una vez de finalizado un show, me llamaba y me decía gracias por darme trabajo. Siguiente. Mensaje guardado. Eh, Daniela, Omar. Bueno, hablé con Emiliano de Fuimos un, un día de semana, dos de la tarde, golpeamos. Nos abrió Chaván Estaba él solo. Este, y, bueno, fuimos a pedirle una fecha. Muy humildemente sacó la agenda de, de Cemento y nos dijo elijan. Y, este, y ahí nos dijo, bueno, hagamos, hagamos un trato, por los costos y todo lo que significaba tocar. Hagamos un arreglo y el arreglo que hagamos va a ser el arreglo que tengamos para siempre dijo, podemos ir 60-40, 50-50, 70-30. Y nosotros nos quedamos mirando con Guille y, y no sabíamos qué decirle, en realidad. Omar, lo, lo que rescato de Omar, que, que no había ningún, ningún otro bolichero o dueño de locales de, de, de música o de espectáculos de rock, que tipo apostaba. Apostaba por la banda y apostaba por los productores. O sea, un lugar tiene que tener contenido. Contenidos son actividades y esas actividades ya sea porque te llevas bandas que ya sabes que llevas gente o apostás a la banda. Es decir, apostás, bueno, hoy vinieron 10, mañana vienen 50, mañana vienen 100. Y Omar hacía eso: apostaba a las bandas y apostaba a los productores. Trabajábamos de una forma que era todos los gastos y, eh, y era como un llamarle que se decía en ese momento 70-30, ¿no? 30 para el lugar, 70 para el grupo. Y era vista porque hoy por hoy esos arreglos no existen más. Su visión, digamos, este, eh, sus ideas, su ideología, hizo de, de ese lugar eh, algo mágico. O sea, eh, era que vos era, te creaba una necesidad para tocar en cemento. O sea, si vos tenías una banda o, o eras un productor un promotor, te creaba la necesidad de tocar en cemento. Uno también va creciendo y muchas veces... Eh, de más grande y siendo responsable de un espacio eh, también así medio oveja negra, eh, me sentí mucho, muchas veces en la piel de chabán, ¿viste? Eh, por el tema de, del factor gente, por el tema de, bueno, lo que es institucional y municipal, que es un cáncer que tiene este país con la, entre la corrupción y la poca importancia que le da a las leyes y a, tanto al cumplimiento como a la elaboración de las leyes. Este, muchas veces nos sentimos que estamos como en, en la misma batea de cemento. Fue una lástima que haya querido progresar más, porque si él se hubiese quedado ahí, hoy sería el rey. El rey de, de todo esto, porque es inevitable quitar a cemento de del lugar que se le da al arte cuando empieza, viejo, porque es así. Tomar ha sido como un poco el, el, el padre de todo eso, ¿no? porque eso lo hizo él, ¿no? él fue el que, el que generó toda esa movida y resistió, y, porque hay que, estar, ¿no? ¿Sabes? hay que estar, hay que estar manejando un lugar así y que te dé y que te cierren las cuentas y, que, y además darle la posibilidad a tantos grupos ¿no? y tener continuidad y a tantos otros artistas que han trabajado en cemento la organización negra en su momento también y que eso muchos otros y después el, el, también muy gracioso otra la de clásico moral el espectáculo el balleté el clásico moral que ya del 2000 la capota de Omar Chabán seguimos por última vez mi compañera Malenca gran competidora nos hemos matado acá hay una lucha de vivas y estamos en Omar Rasposo Omar Raposo. así que imagínate si no llega el bien la obra, Omar nos hacía salir a todos. Mm. Así sí. empezaba la obra. Me acuerdo un miércoles que llovía, pero a cántaros. Era una lluvia torrencial, todo inundado, ¿no? Y le decíamos todos preocupados. Decíamos, Omar, ¿está lloviendo? Pero... Y hay tres personas. Vinieron tres personas y Omar, pero así, patente, era... Acá, mientras que te vea uno, dos, tres personas, la función se hace. A, una, a alguna muestra o obra de teatro, recuerdo, éramos 10 y se hacía igual, y con, como si hubiera 10.000 personas, estaba todo bien, o sea, el, el, el, digamos, la llama del arte no paraba. Omar me tomó una audición, que yo en ese momento cantaba jazz en restaurantes, en los inicios de los restaurancitos en Palermo, y, y llevé ese mismo disco de pistas. Y lo puse, y Omar lo paró, dijo, no, no, no, no sin, sin música. Bueno, y canté a capela Bueno, ahora en ruso. Y bueno, hizo ese tipo de cosas, de, de, de, de, de probar hasta qué punto yo estaba dispuesta a estar a su lado. Y me quedé ahí, en, en clásico amoral, se llamaba el varieté, estaba todos los miércoles eh, a la gorra. Había mucho, mucha mezcla eh, entre el teatro under y las bandas under. Eh, se, se podían combinar esas cosas. Esa interacción era típica del under de esos años. Además, estaba abierto en día en que otras cosas no estaban abiertas. Entonces, eh, eh, de golpe tenías un carajo que hacer. Eh, yo, yo tenía el programa a la tarde y a la noche, entonces, de, de ahí te ibas a cemento, un miércoles. Ahora es más común, pero en realidad en esa época no, no era tan común. Era buenísimo ir esas noches <risa> que no eran del fin de semana, ¿no? Esas noches que eran, ahí te encontrabas con cada cosa. Y... Bueno, había una que era todo nudista, pero hasta el público tenía que... Era... Ah. Te tenía que sacar la ropa. Yo fui a tomar algo, más. <risa> <risa> Después... <risa> <risa> tenía... <risa> claro, viste, <risa> terminaba la barra y había un lugarcito, unas escaleras, y ahí bajabas, ¿no? Y ahí había unas puertas en un momento. Que tenía y que igual, una ¿no? caja y tenía que dejar y ahí. ahí dentro, claro, había una caja con bolsas y vos dejabas la ropa ahí. No, no, si no, no, te quedas en la parte donde estaba el chino, que estaban chupando, claro, ¿no? chupando, no, no. chupando nada. No. La gente dejaba sus cosas antes. Se había cerrado el portón del en medio y la gente dejaba su ropa. El que quería se podía sacar la ropa y bailar. No entraba nadie vestido. No. Sí. Sí, yo fue bueno. inolvidable, porque hay mucha gente que nos fuimos cruzando en el tiempo y, y, y es lo que más recuerdo esa función, sí. ¿no? Porque nunca se había hecho o fue algo muy intenso. Sí, y sí. fue inolvidable clásico. Fue novedoso, sea. ¿no? Era genial porque eh, se dejaba en ebullición un montón de gérmenes que andaban dando vuelta eh, por el under. Y cuando, cuando realmente hervían en cemento, era terrible. Pero era eso, o sea, no importaba mucho, había algo. Hay algo y en cemento, sí, bueno, vamos. Cemento, en, en su mejor momento, estaba abierto el jueves, el viernes, el sábado, el domingo, era una cosa de loco. Yo he visto performance, ah. no solo de música ahí. Yo he visto tachos, bailarines, eh, mimos, eh, contracultura. Eh, riquísima contracultura ahí adentro. La última función fue muy muy triste para sí, todos. Para todos. No, Yo, nos teníamos que separar, o sea, sí. eh, ya, era, ya habíamos llegado a un lugar que, que nos teníamos que separar. Tengo una foto, la última foto del Clásico Moral de Omar. Tengo una foto de él sentado así muy triste no la podía creer decía y, y se quedó mucho no todos bailando despidiendo la obra no, porque no al final por eso, de la no, obra bailamos. como al principio la abríamos todos juntos al final también la cerrábamos pero todos con juntos. todo el público pero con todo el con, público con todo el público, con el público bailando o sea, abajo el público subía al escenario también y participaba porque era una comunión sí. oh, yeah. Si tenés que hacer un resumen de lo que fue netamente para vos, en lo personal, ¿cómo podés definir que fue para vos cemento? Um... de diciembre del 2004. Eh, a partir de ese momento, no, no apareció más un lugar de esa eh, magnitud y de, de tanto rock. Sin ninguna duda, Cemento eh, sirvió como una avanzada eh, cultural y fue, además, eh, el semillero de un montón de escenas. El rock argentino no será lo mismo sin Cemento en ninguno de sus estilos porque por ahí pasó lo alternativo, por ahí pasó lo contra heavy este, Y por ahí se gestó lo, también lo, lo, lo nacional y popular. Por ahí pasó por primera vez lo que se llamó el rock barrial, por ahí pasó por primera vez, no sé, Los Gardelitos. Este, y también por ahí pasó este, Fan People, y también pasó Coleman con los siete delfines. Este, me voy yendo para atrás, me voy subiendo hacia la, este Y después es la época de Katia, tocaban bandas como Los Pillos, como La Forma, El Vértice, este, esas bandas muy minoritarias, pero muy de vanguardia. Este, así que no, no, no, no. Sin cemento el rock argentino no sería lo mismo, no hubiera sido lo mismo ni mi a no. Creo que se cerró eso un espacio cultural que en estos momentos hay una falta de reconocimiento y hasta una falta de respeto. Eh, ya no hay más espacios como Cemento, eh, tan diversos, ¿no? donde se le daba espacio al punk, al rock barrial, al heavy metal, al trash. Eh, y eso es lo que recordamos con tristeza. ¿no? Digo, todo lo que perdimos porque ya Cemento no está símbolo, en pocas palabras, creo que eso es lo que define un poco, un símbolo de la cultura de los ochenta. Este, creo que uno de los íconos que podemos poner así, este, tranquilamente, cemento que no se quedaría corto. Y medio cueva y refugio también. Cemento, poco a poco, se, se, se fue transformando en sí mismo, una enorme catedral de arte, una obra de arte. Y hoy es un pensamiento, hoy es una nueva una nueva sensación argentina después del, del chimichurri del de, de, de, de y de, de no sé qué. Hay inventos más acá. Cemento es nuestro y nada más, te lo puedo asegurar. Yo creo que era muy loco y no sé si de acá a un tiempo va a existir un lugar como ese. Era, ese, era, ese era el lugar para Cemento estuvo en el, en el ojo de la tormenta, porque era una tormenta todo lo que sucedía, porque era... El advenimiento de la democracia, un momento muy importante. Este... Entonces, fue un lugar que no, no creo que se pueda volver a repetir, porque fue un momento de, muy importante también de Lander. Yo creo que fue la segunda vuelta del under de Lander la, a la cuestión del rock argentino, que es tan importante, ¿entendés? Haber entendido que no hace falta casi nada para hacer algo muy, muy grosso. Necesitas nada más que luz eléctrica. Pero viste hay, hay un momento de tu vida que no sabes para dónde salir. Y, y Cemento fue el, el cartelito que decía, siga este camino. Es como, es como agarrar un cuadro de Picasso que se rajó y, en vez de restaurarlo, ponerle una tela encima y hacerle otra pintura. Bueno, Cemento era un lugar. O sea, el rock pasaba por ahí, ¿viste? Creo que todos eran lo mismo, pisaban lo mismo. mismo. Lo mismo. mismo. Eh, llegar a Cemento era como el primer... Escalón importante, así, en el under, porque ahí estaban todos. Eh, pasaron todos por ahí. Fue la usina cultural y la usina de rock más importante que existió hasta, hasta el momento, por lo pronto, en Argentina. Y Cemento era un lugar para que pudieran entrar absolutamente todos los que querían ir al Colón y los que no podían ir al Colón. Eh... Ojalá alguien piense que la identidad genuina sale de todos los estratos sociales. Eso hace a, a, a la cultura y a la realidad de un, de un país. Si hay algo que no quieren es que se junten los distintos. Si hay algo que no quieren es que los distintos empiecen a mostrarse. Si hay algo que no quieren es este, que se les vayan de esa línea supuesta. O no tan supuesta, porque hay muchísima gente que parece estar contenta en esa línea. Que te lleva a la picadora de carne, que Walter se había escrito maravillosamente. Sin lugar a dudas, es una lástima que el, el gobierno de la ciudad haya... Este, ese lugar no sea un museo y lo haya encerrado para que sea una oficina pública de, de estacionamiento de autos. Eso demuestra lo, la ineptitud y la falta de interés por la cultura real que tienen los políticos. Este, por algo son políticos y no son artistas. Que hoy sea un estacionamiento es una muestra de la degradación intelectual que hemos vivido en los últimos años. Cambió un poco, de, de, del, arte, del arte, de lo alternativo, de la cultura, pasó a estacionamiento de los burócratas. Y fue como una manera de, de castigarlo de alguna manera, ¿no? Castigar esa llena, esa, esa historia, ¿no? Bah, te cierro y te pongo un estacionamiento y, y no existís más, nunca exististe más. Y si la gente se olvida de ti mejor. Y eso es bastante injusto. Todos los lugares que conozco que tocamos son o gimnasios o estacionamientos. Es, la, es parte de la tragedia argentina, la destrucción de lugares donde la gente se pueda juntar y hacer cosas que tengan que ver con el arte, con todo esto, ¿no? eh, Vaya uno a saber por qué eh, se persigue de alguna manera, cuál es el miedo que le tienen, ¿no? A veces decís, ¿por qué no se, por qué no se conservó ese lugar? ¿no? ¿Por qué ese lugar hoy no es este, un centro cultural? Tranquilamente podría serlo, porque tiene tanta historia, pero también es parte de, de, de la poca historia que nosotros guardamos en este país. La misma tristeza que me da cuando convirtieron el cine San Martín en Avellaneda en, en un bingo. La misma tristeza que me da cuando tiraron abajo un club de barrio del barrio donde yo vivía. Es la forma brutal con que tenemos los seres humanos de imponer el dinero por encima de la cultura, el dinero por encima de la tradición, el dinero por encima de la historia. Donde estuvo la primera ropa Pop también es un estacionamiento. Ahora, una cancha donde jugó Alemania, campeón del mundo en Manaus, va a ser una prisión el mundo que hermano, del cual me voy a morir renegando. Sí, fue importante, claro que fue importante, sí, sí. sigo insistiendo, fue uno del, para mí el lugar, para mí en mi caso, para mi experiencia, en mi, mi, mi jornada en esta vida, es un punto importante, de cemento. tanto como cualquier estadio grande que haya hecho, cemento me parece un lugar donde llegar al cemento era como llegar de, de, del Underground al lugar más este, importante. Y, mm, eh, nosotros fuimos muy felices en ese evento. Pero bueno, ha sido eso. Ha sido un sueño cumplido, eh, con todos esos aprendizajes. Y, y, y creo que ha sido también un legado, ¿no? Porque mucha gente disfrutó de Cemento. Muchísima gente disfrutó de Cemento. Yo lo único que puedo decir hoy es... este Gracias. Porque... Eh, hoy el público rockero se divide entre el que estuvo y el que no estuvo. El que no estuvo nunca lo va a saber. eran los de antes, ahora dan ganas de llorar. El poco era cosa de valientes, te bajaban los dientes si no sabías bailar. La cresta peinada con gomina, las tachas bien lustradas, borcegos de charol. Cemento ahora es un estacionamiento, lo pienso y me dan ganas de balearme en un rincón. De la abuela de un pibe que escucha reggaetón el mercado del abasto ahora es un shopping la vida un reality show quiero volver a babilonia y al paracultural yo lo único que quiero es tener ganas de cantar Tachas bien lustradas Por cegos de charol Cemento ahora es un estacionamiento Lo pienso y me dan ganas De balearme en un ring.